De un día para el otro, pasamos de esto a esto. Nos refugiamos en nuestras casas. Solos, con nuestra familia o con otros integrantes que también son de la familia. Adentro los días son iguales, aunque llueva o esté soleado. Fueron meses con deportes puertas adentro. Yendo de la cama al living. Con las pantallas siempre presentes, ya sea de una clase virtual o de nuestra serie favorita. En todo este tiempo tratamos de estar cerca, aunque estábamos lejos. A veces un poco más, otras un poco menos, de nuevo un poco más. Hasta que se achate la curva. Y la pantalla que usemos sea otra. Y los mates vuelvan a ser de verdad. No sabemos bien cómo será el futuro. Lo que sí sabemos es que vamos a estar ahí. Y queremos que vos también estés. Estudiar la UNER. Somos universidad pública. Somos UNER.